bienvenidos a esta serie de video tutoriales AVA. a continuación veremos la forma en la que se pueden ingresar los productos y además de eso cómo podemos trabajar las bodegas bueno para eso lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en este botón el, de las, el cuarto botón que es el botón llamado artículos y conceptos hacemos clic en el botón y simplemente vamos a digitar el código correspondiente si no lo sabemos podemos pulsar la tecla F3 en nuestro, en nuestro, computa, en nuestro teclado si volvemos a pulsar F3 y le decimos que sí automáticamente va a mostrar todos los productos previamente he introducido algunos de ellos para poderlos trabajar si quiero mirar algunos simplemente con doble clic automáticamente descargado si no deseo hacer ese entonces simplemente le doy limpiar y voy a crear un nuevo producto por ejemplo vamos a crear el red 106 si tenemos código eh, lector de barras Simplemente el lector de barras lo vamos a utilizar en esa posición. Bueno, aquí vamos a colocar que es agua embotellada. Vamos a decir que el agua es aproximadamente a $1,500 pesos la venta y que tiene un IVA del 16%. Bueno, también podemos activarle aquí que si quiero activar un descuento y que si el vendedor va a vender el producto máximo puede dar un 10% de descuento aquí donde aparece cardes, podemos observar podemos, podríamos hacer una consulta para el artículo y donde aparece almacén podemos clasificarlo por tipo por líneas, por modelos, por colores y adicionalmente en la opción de abrir aquí en esta parte para la imagen podríamos buscar una imagen para ese producto, en este caso en el, en el CD he incluido algunas imágenes, por ejemplo en este caso de agua brisa lo voy a abrir y le doy grabar voy a generar antes ah bueno algo importante es que si deseamos también podemos incluir el peso por ejemplo las personas que cargan productos quieren saber en qué camioneta es la que van a cargar entonces así también pueden incluir el peso para saber cuánto es el peso de todos sus productos bueno vamos a grabar y vamos a seguir con el otro producto por ejemplo redes 107 vamos a colocar que vamos a vender arepas y las arepas las vendemos a 200 pesos a 100 pesos estas arepas no tienen IVA y digamos que máximo podemos dar un 5% de descuento y permitir modificar descuento le damos grabar y vamos a introducir el otro este otro producto va a ser algo interesante vamos a crear el producto Redes108 en el caso del producto Redes108 en el caso del producto Redes108 eh, él está, eh, se llama Sancocho y este producto está compuesto por varios productos en sí cierto entonces en este caso el sancocho lo vamos a vender aproximadamente a 25 mil pesos eh, digamos que tiene un iva digamos que no tiene iva pero ese sancocho tiene algo muy especial y aquí donde dice paquete de receta entonces él está compuesto por varios productos por ejemplo él está compuesto por la papa entonces aquí eh, podemos buscar entre los eh, con f3 dándole clic acá en el botón de la lupita, digitamos aquí por ejemplo papa, F3 y luego vamos a introducir esa papa, dice que esa papa es por kilos, entonces la cantidad, vamos a colocar que es 0.3 indicando que son eh, 300 gramos de papa aproximadamente, pero para hacer el sancocho también necesitamos digamos que mantequilla, si yo sé el código simplemente digito el código red 102 y le voy a colocar que es 0.1 porque necesitamos 100 gramos de mantequilla, y por ejemplo el red 103 que es el pollo por kilo vamos a decir que necesitamos más o menos unos eh, 500 gramos de pollo y también vamos a colocar que necesitamos el red 105 que es el arroz y digamos que necesitamos más o menos unos 40 gramos de arroz listo bueno eh, algo muy interesante es que este producto entonces cuando lo vendamos decimos si queremos permitir modificar descuento y decimos que máximo un 10% de descuento cuando lo vendamos, cuando vendamos el pollo no vamos a vender eh, el, eh, perdón, cuando vendamos el sancocho no vamos a vender el sancocho sino que pues vendemos a 25.000 el sancocho pero realmente él descarga del inventario todos los productos de las cuales hace esa receta por ejemplo vamos a hacer otro, rede 109 eh, desayuno Desayuno ejecutivo, y entonces en este caso simplemente le vamos a colocar que este es a 10 mil pesos. Y decimos que el paquete de receta es que ese también, pues ese desayuno necesita, digamos, el red 105, que es algo de arroz, y necesitamos solamente 200 gramos de arroz, y que eh, necesita papa el red 101. Y que necesitamos unos 300 gramos de papa y que necesitamos también pollo entonces de 103 vamos a necesitar 0.1 eh, o sea 100 gramos de pollo listo vamos a ubicarnos en general y le vamos a decir grabar y entonces con esto ya lo habíamos realizado sin ningún problema pero mira que esto también podría ser aplicable para la rama textil. Si, ¿sí? por ejemplo, digamos, ¿qué tal si creamos unos productos? Por ejemplo, el red 112, que vamos a llamarlo tela negra. ¿sí? Y decimos que esa tela la vendemos a 4 mil pesos, al 16%, y que máximo tiene un descuento del 10% y que permite descuento. Entonces, vamos a darle grabar y vamos a decir que el red de 113 son cremalleras entonces digamos que las cremalleras las vendemos a mil pesos aunque no vendamos cremalleras y aquí digamos que eh, le vamos a colocar que máximo tiene un 5% de descuento y que permite modificar descuento vamos a darle grabar y ahorita vamos a crear el de 115 que va a ser una camisa para hombre camisa para hombre líder. entonces en este caso esa camisa va a tener un costo de 55 mil pesos con un IVA del 16% pero esto tiene algo muy especial, bueno vamos a decir que tiene un 10% de descuento que podemos hacer descuento pero tiene algo especial es que también es un paquete de receta ¿sí? o sea, el, está compuesto por botones entonces está compuesto por redes 110 que son botones y necesita 10 botones y por el red de 111 que son tela blanca y necesita aproximadamente unos 2 metros de tela y por el red de 112 que aproximadamente en tela negra solo necesita 50 centímetros y por el RD 113 que necesita una cremallera. ¿Listo? Entonces, de la misma forma, cuando la persona venda la camisa para Opera no va a vender la camisa, sino que realmente está descargando el inventario todos los productos que componen esa camisa. Bueno, espero que hayan entendido cómo introducir los productos, es algo muy sencillo de realizar y hay muchas opciones más que podemos mirar. Por ahora, si por ejemplo sus empresas ya tienen los artículos en archivos de Excel, podemos importar toda la información y trasladarlos a nuestro programa de forma automática. Bueno, algo también eh, importante es el manejo de las bodegas. Entonces voy a cerrar un momentico acá. Cuando estemos trabajando, podemos en archivos maestros crear las bodegas. En este caso está la 000 general, la 01 plaza, que ya la hemos visto. Y por aquí, donde dice facturación, podemos hacer algo que se llaman los traslados entonces yo por ejemplo le digo que va a hacer un traslado traslado a la bodega de la plaza de la 21 cierto y aquí le doy enter y digo de qué bodega lo quiero entonces voy a sacarlo de la bodega general y lo voy a llevar a la bodega 01 que es la plaza de la 21 y que voy a llevar entonces yo digo por ejemplo de la red de 101 voy a llevar la papa pastusa y aquí me dice cuánto es la cantidad y automáticamente me va a decir y simplemente grabo ese traslado y ya voy a descargar de la bodega general y lo voy a pasar a la bodega 21 sin hacer ningún tipo de facturación ni ningún simplemente el traslado de bodegas esto es algo importante para que podamos manejar eh, la información de una forma mucho más clara y, y rápida bueno, espero que hayan entendido eh, cómo podemos organizar eh, los artículos es algo muy sencillo de trabajar espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video tutorial muchas gracias